Esa sensación de adrenalina, ese sentimiento que te da cuando te montas sobre la bici de que todo lo que quieres lo puedes hacer. No hay aburrimiento, que no hay tristeza, que no hay nostalgia, que no te quite una pedalada.